Es el cuarto año que se celebra y es uno de los concursos que nos atreveríamos a decir es de los más originales, incluso único, que se da en todo el país. Nos referimos al concurso Orea Berrea a capela, una edición muy importante, la de este año, en la que estuvimos muy pendientes y de la que podrán ver un reportaje mucho más amplio al final de este informativo. Pero por lo pronto les vamos a dar un pequeño avance porque no quiso perderse ni un solo detalle nuestro compañero Oscar Gil. Nos encontramos junto a Marta Corella, alcaldesa de Orea, en una nueva edición, la cuarta, creemos, sí, la cuarta. de Orea Berrea. Sí. ¿En qué consiste este concurso? Pues es un concurso de, de berrear a capela. O sea, el propio nombre lo dice. La gente se apunta y lo que hace es imitar el sonido del ciervo cuando llama a las hembras. ...que berrea, estamos en la época de la berrea... ...y el concurso es una manera de poner en valor... ...lo que está sucediendo en nuestros bosques... ...que nunca es ajeno a nosotros como habitantes... ...de un pueblo eh, pegado al bosque, un pueblo forestal. ¿Y cómo fue el origen de este concurso? Pues mira, como todas las cosas que al final funcionan... ...a veces es de lo más anecdótico y, y casi casual... Eh, ...surgió porque la última noche de las fiestas en Orea... ...quedaba muy poca gente porque era un lunes... ...y se había ido mucha gente a escuchar la berrea... ...entonces lo que hicimos fue decir... ...pues nosotros también vamos a berrear... ...hay un compañero del ayuntamiento que dijo... ...pues vamos a hacer un concurso... ...y dije pues me parece buena idea... ...y en media hora lo montamos... Y, ...y bueno y organizamos un concurso... ...y nos lo pasamos tan bien... ...que nos dimos cuenta de que se merecía... ...una fiesta especial... ...y decidimos elegir este fin de semana... ...el último de septiembre... ...y es cuando hacemos el concurso de Orea Berrea a capela... Ah. Vanessa, tenemos entendido que por aquí hay alguna persona conocida, ¿nos puedes decir quién es? Pues yo creo que lo vais a ver en las imágenes, no sé si lo puedo decir, es muy famoso y creo que todo el mundo lo conoce, así es que no va a pasar desapercibido. No sé si lo puedo decir, bueno, Franco no, está, vos está vos por aquí, vosotros, sí. Pues hacemos una cena popular y entonces esta noche hemos elegido eh, unas patatas de aquí de la huerta de Orea, con costillas y boletos también de aquí, de, de la zona. Entonces es una cena popular, cada uno paga 5 euros, tiene su platito, financiamos así la fiesta para que no nos cueste el dinero, todo el mundo feliz y, y, y nosotros también, porque hacemos una fiesta, tenemos muy pocos recursos económicos, y, pero no queremos prescindir de juntar a la gente y de que pasar un rato agradable, porque esto une mucho y genera mucho vínculo. ¿Solamente hay gente de Orea o hay gente que ha no, venido no, no, de fuera? No, no, no. no Mira, el año pasado, como salió en los medios nacionales, pues ya vino gente de fuera. Vino gente de Cuenca, vino gente... Y este año nos ha sucedido lo mismo. Ha tenido mucha repercusión a nivel en los medios de comunicación nacionales, en la radio sobre todo. Y tenemos gente de Jaén, gente de Valencia, gente de Cuenca que han vuelto a venir, de Alicante... O sea que, bueno, la verdad es que estamos muy contentos me parece importantísimo que la gente conozca cuáles son las cosas que nos suceden en los pequeños pueblos que la berrea es una de ellas no nos mantenemos de espaldas a lo que sucede en el bosque entonces que la gente de las ciudades sepa lo que está sucediendo aquí es importantísimo y que los medios de comunicación os hagáis eco pues también os lo agradecemos muchísimo así es que en este caso pues ha sido un medio eh, ...nacional y también hay un medio regional... ...que quiere hacer una entrevista y bueno, a, a los ganadores... ...vamos a ver si nos mandamos al estrellato. Entonces puede participar eh, desde niños, adultos, mujeres, hombres... ...hay algún tipo de categoría o algo? No, sí, tenemos una pequeña edición de niños... ...los niños no compiten, ellos guerrean. ...ahora mismo lo que se está haciendo es que cada concursante ...está eligiendo un, un papelito y ese papelito le va a marcar... ...en qué grupo compite para que no digas que ha tocado con el que mejor berrea, tal. Entonces, eh, hoy va a haber cinco equipos de cinco personas. De esos cinco equipos va a pasar el que mejor berrea y en el último equipo están los cinco elegidos. El que más aplausos tenga será el ganador y así sucesivamente. <risa> Pues eh, vamos a ver, vamos a ver. Tenéis que ver la cara de la alcaldesa, los espojones de la risa. Bueno, tú que cara cierra como vosotros. Número, aplausos, ¿eh? Número uno. Bien, aquí estamos con Gonzalo, el ganador de la cuarta edición del concurso de Orea Berrea. ¿De dónde vienes, Gonzalo? De Cuenca, capital. De Cuenca. Y cuéntanos, ¿esta afición por esto de los berridos, de dónde viene? Pues por eh, la afición a la naturaleza, de salir al campo. Y bueno, pues un día ahí encontré un día este concurso. Me pareció algo sugerente, pasarlo bien, amigos, núcleo cerrado, así muy bueno... ...y aquí estamos a pasarlo bien y a, a potenciar todos estos pueblos... ...de la Serranía Alta de Cuenca, Tobel, Guadalajara. ¿Es la primera vez que concursas o has participado en otras ocasiones? No, participé el año pasado también y no hubo suerte... ...y este año, gracias a Dios, bueno pues... ...sí, y estoy muy contento, estoy la leche de contento. Hola. ¿Me tienes que contar la verdad? ¿Cómo practicas este sonido, este bonito sonido Subiendo de la, la sierra? Viendo a los ciervos y oyéndolos. Nada más, simplemente eso. Lo han visto en las imágenes y podrán verlo en el programa especial que vamos a emitir, insistimos, justo cuando termine nuestro informativo, porque Frank Cuesta se convirtió hasta en speaker de la final finalísima. ...de Orea Berrea de este año, enseguida lo ven... ...pero Franco esta quiso agradecer al municipio de Orea... ...su recibimiento, la invitación a este concurso... ...y atención porque dejó en el aire un importante mensaje... ...sobre la importancia que tiene el papel de los pueblos... ...de los municipios de todo el país... ...para luchar contra el cambio climático... ...más importante, dice, que muchas manifestaciones. Y bueno, es una cosa muy diferente, una cosa muy especial... ...a mí cuando, cuando nos llamó la alcaldesa... ...para invitarnos, pues la verdad es que nos pare, al principio, os digo la verdad, a mí me parecía una gilipollez... ...porque digo, vamos a ver gente haciendo de ciervo, ¿sabes? Pero, pero luego lo pensamos y dijimos, bueno, pues ya que vamos a hacer la berrea, vamos a ver qué hace... ...y es divertido, es divertido y sobre todo porque os lo pasáis bien, ¿sabes? Y lo más bonito es pasárselo bien y sobre todo que todos estos niños pequeñajos que aprendan sobre la naturaleza, que vean que la berrea es importante, que vean eh, que la caza es necesaria, que vean que muchas cosas que desde las ciudades no se ven como bien eh, son cosas muy buenas y es lo que realmente está salvando la naturaleza, ni las manifestaciones eh, ni las palabras bonitas.